pudieron ser cubiertas tan solo con una red de complicidad que habría que verificar como impuestos internos había que verificar cómo ese, ese enriquecimiento porque yo voy a poner un ejemplo usted va a depositar Ramón que es una, un profesional del volante eh, el men que está detrás de la cámara y yo que soy abogado y periodista vamos a depositar a un banco 5 millones de pesos y nos preguntan hasta de qué color tenía los panty la persona que me, me, me, me proporcionó ese dinero. ¿Cómo se llamaban los nietos, los abuelos, los ¿Cómo pudiste ¿Te das cuenta? No sé qué cosa es esa. Los abuelos, los nietos, los vinietos. Los... Yo no entiendo eso. Y cómo una gente puede llevar a una entidad bancaria, lavar todo este dinero y hacer lo que se vea como legal. Que me expliquen la magia. Entonces, ¿quién permitió que esos dineros se movieran, impuestos internos? ¿Quién permitió que se legalizara? como esos bienes eh, a nivel inmobiliario eh, pudieron sacar todos esos títulos sin que nadie lo cuestionara? ¿Y para qué está la ley de lavado de activos, de narcotráfico y de ilícito? ¿Cómo el enriquecimiento ilícito no se descubre? ¿Quién lo permite solamente? El número uno podía permitir, y por eso que yo concluyo, y le voy a preguntar después de recibir esta llamadita, si usted cree que finalmente Danilo Medina va a caer preso como la cabeza de todas estas operaciones pulpo Buenas noches, tengo una llamadita en estudio y una aquí. Dígame usted, que hasta... buenas noches, sí, pinta barbarga. hermano, ese dinero de la pastora y de general, eso fue producto de la fe usted sabe hermano la fe Dios está obrando Dios está obrando vamos, vamos a poner una vamos a poner una iglesita usted y yo, y vamos a recoger bien vamos a que yo los encuentro un en par de días Por favor, no, haga, no me haga eso en el aire, por favor. Uh. La fe, yo tengo muchísimos años orando, señor, para ver si me cae, aunque sea. Yo no juego, pero yo digo, señor, dame los números de la otros un día, babá, ¿sí? ¿y cómo esta gente consigue todos esos cuartos? Eso es de fe, hermano. ¿Tú crees que eso es de fe? No creo. La fe. <ríe> Hay que ver ahí qué es lo que pasa. Bien, buena la llamadita. Discúlpame, mi querida, mi querida amiga Castellano. Entonces, habría que preguntarle a la gente, ¿ustedes creen que Danilo debe estar preso? ¿Ustedes creen que él es el responsable del enriquecimiento ilícito de todos estos servidores? Tengo una llamadita aquí. Buenas noches, dígame usted. ¿Y de verdad ustedes creen que le van a entrar y va a caer preso? Porque aquí es difícil entrar esos pulpos. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Petagora? Muy bien, ¿qué tú opinas? Bueno, está fuerte. Eh, está, bueno, también, eh, con relación a lo que es esos casos de, de esa fortuna eh, sí. que no tienen ni de dónde demostrarse de sus militares, también tenemos uno que es, eh, es jefe de la Policía Nacional en el periodo del 2008 que es Guzmán Fermín, donde compró, no sé si tú recuerdas, dos apartamentos en la historia de Mar del famoso Arturo del Tiempo. Es cierto eso. En, en, en, ¿Cómo, o sea, lo investigaron, ¿Cómo no lo investigaron nunca? Si un apartamento de eso costaba 50 millones de pesos, o sea, dos apartamentos en eh, 1.5 en ese tiempo costaba millones de dólares. De dólares. Cada apartamento. ¿Sabes sí, que sí, Eso es de sí. la zona de la Perilla, que es una zona exclusiva. Aparte de eso, tener finca, eh, helicóptero y todo esto va a decir de dónde un gente de la policía en ese tiempo, que el salario que ganaba era una miseria, menos de 70 cierto, Iba esto. a tener esa fortuna. Entonces tenemos que también, no buscar que la gente sea amigo, sino todo, no, a, a todo el mundo. Este mundo. hay atrás, porque hay militares, yo no sé si tuviste <risa> una foto que estaba presentada en las redes sociales, sí. de un sargento andando en una jifeta, oh, eh, a Cristo Aldricrín, andando en una jeepeta en una runa en 2020 con un salario de menos de 17 mil pesos. Es un esa es 30. una buena pregunta. Ahora sí, dígame usted, buenas noches. Buenas, ¿cómo está usted? Estamos bien, dígame. Okay. Bueno, yo voy a decirlo legal. ¿eh? Esto no, esto no, esto no sabe yo aquí. Aquí ningún presidente cae preso. No, pero Salvador José Blanco no. cayó preso cuando hubo voluntad eh. política. Ahora quiero decirle algo fuera del aire. Ok, cómo no, un momentito. Tengo otra llamadita por ahí. Momentito, por favor. Sí, sí, sí, Pero usted sabe cuánto costó ese apartamentito. En, en, en los términos del, del dólar, tasa al dólar actual. 84. Bájale usted ahí. Bájale 10. Dos apartamentos. 150, casi 150 millones de pesos. 160 millones de pesos y pico. No, no, eso es un abuso. Dime ahora, hermano. Le Sí, dime. Sí, sí. Sí. ¿Qué, qué, ¿Quién fue que fue? No me, no me diga, no me diga. Qué pena, qué pena. ¿Cuánto lo siento? ¿15 años tenía ella ya? 16. Caramba, mira, qué, qué pena me da esta noticia. Juan Alberto de la Cruz, ustedes recuerdan la muchachita? Después de esta llamadita, le digo buenas noches. Buenas noches, Sí, dígame noches. de Arenoso, de Arenoso, dígame, usted cree que Danilo debe caer preso. No solo lo que lo a anunciar, él estaba de aquí, Arenoso, del muro recién construido que un señor se ha apoderado de él. Uh -huh. Y han hecho posilga de la bajada del río y hemos denunciado muchas veces a medio ambiente. No ha podido llegar aquí a Arenoso para resolver ese problema. Cerco el muro que recientemente se hizo desde Yuna y una posilga que está también mandándole todo de policía al señor Yuna. Porque el señor tiene un coronel y él ya ha llamado a ellos cuántas veces a medio ambiente, medio ambiente. Bien, gracias. Eh, Mándeme un video de, de ese, de ese, con, el, con la explicación de esa problemática En el que usted esté y esté miembro de la comunidad De las personas afectadas del lugar Para nosotros hacer eso y reiterarlo de, de manera pública Yo decía que me daba mucha pena Yo recuerdo que ese señor que me llamó El señor eh, Juan Alberto de la Cruz Me... Me escribe, me escribe para, para que su reina, que había cumplido en ese momento 15 años, no muriera por el lupus, porque durante la pandemia, tanta ignorancia, eh, hasta los medicamentos de alto costo que se utilizan para enfermedades como esa, que usted no se imagina la cantidad de dinero que gasta un padre, Ese oh, señor, anduvo aquí en todas partes, y no le pudieron conseguir los medicamentos. Yo tengo que decir que con la directora regional anterior, la doctora Vargas, yo pude conseguir esos medicamentos. Ella fue muy diligente y no los consiguió. Y yo me alegré bastante. Pero dice él que después que le conseguimos, pues, esa, esa tener cuidado, porque entonces comenzó la otra a fallar, y ahí sí es verdad que la cosa se puso difícil. Entonces, eh, me dice él, bueno, usted me consiguió esos medicamentos, ¿verdad? Lo utilizamos. Y después, no aparecen los medicamentos. ¿Cómo una persona pobre, ustedes creen, muchachos, que puede conseguir 100 mil pesos para dárselo a su hija? Para que cada tres meses lo consiga. Y él me informa que ella falleció. Después de haber cumplido sus 16 añitos. Ustedes creen que en un país como este debieran pasar cosas como esa, que una criaturita como esa por no tener unos medicamentos de alto costo que salud pública, para qué diablo promesa y esas vainas que tenemos nosotros ahí, se mantienen esos programas para hacer como hacía esta gente.